No, I te you un discount para ti, muy bien. 1000. Ya te había dejado en 500 esto. Son 500 y 350, son 850. 850 para un bot. This is for her. Ah oh, okay. This is for you. For you like this. Chat. Ah oh, okay. Indian. Ah uh, but this. ah uh, uh, pants. Pants Pant for you? Yes. yes. For same me. color, same color. Mm. This same color. In with the elephants did you have. El elefante. Elephant. Sí, eso sí. Yeah. Yes, ah, está padre, maris. Perfecto. Y hasta con ese pantalón, mm -hmm. ¿eh? No, ¿Y te pones uno? Pantalón no pero... queda. Bueno, perfecto. bien Y And you like pantalón, pantalón plain possible. Yeah. ¿Cómo se ve? Qué padre. That's me gusta. Muy nice. bien ¿No se ve pegada? Ahora no. No, no, a ver vuelta, no no no. No, no, no, no, no, a ver de a ver de atrás. Yeah. Perfecto, está bien, Maris, yeah. me Ma gusta. Yeah. Okay. Es perfecto. Do you have any other model? Models, one this yes, model. This one. In red. Yeah. But this color is very sober. This and this. Ma me gusta más la otra, ¿eh? Yeah. The same size, same size. The same size. Same sí. size. You see? 44. 44. Está. Ah, también está padre. Está bien padre. No. Sí, creo que sí está más chida me las dos. Ven la, chida How sí. much? 600. Oh, man. <laughs> both, how both much? I give you $1,100 ¿Cómo ves? $1,100 Es muy bien, madame, no tiene nada Es muy bien. ¿Tienes algún otro modelo? Este modelo, madame, esta es la señora Lo ofrezco $1,000 por las dos yes. si quieres Es muy bien. Y este es el ¿Me llevo una? Una, nada más, ¿no? ¿Sí? ¿O yo después ver, otra cosa? Color. Sí, ¿qué te sirve? sido? ¿Pero cuál color? Es tu. No lo sé. La rojita. La roja. Sí, esa es oh, más combinable con todo. Padre, la, la otra, fue la primera que viste. La otra, ¿no? Sí, yes, um, es más de aquí. Sí, voy a comprarla. ¿Pero cuánto How yo no roboteo? ¿Cuánto es el.? ¿No? ¿No? 600, entonces so pagaste 150. ¿500? ¿500? ¿500 para esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Mm, I I give know. you discount for you very good. One thousand. Ya te había dejado en 500 esto. I don't know. Okay you. Because, because maybe I okay. see any other. Okay, okay, okay. Entonces so, so, son 500 y 350 son 850. Mm -hmm. 850 for but yeah. And man. One. Yeah. Uh, uh, it's because Said, I don't like this. Oh, one more. No, I don't like with with this. Good. Okay, one more. Okay, the top. Okay. No, no todo, ah. todo. No. No, thank you. Oh. Thank you very much. Only. la okay. maris? Es mi pantofalta. falta. El night is dark now. Yeah. Some very soft. this, you? Hay otras cosas para ti. sí, And it's very cute. Okay. ese <inaudible> No hay presión, just look. Uy, uh, ya caíste. Mm. Ya caí. Qué chido se Esa este está bien padre, esta me gustó. Me traes los este elefantitos. No. Dos por quinientos, vale. Nice. No, nice. no sé, yo ya tengo mi pantofalta. Voy para que me trajo. Yes, <laughs> Elephants. Me Good Me gusta la de elef Ah, esa está Esta? padre. Good luck yeah. Good luck. Está bien padre. Qué bonito que están. Es Es muy Es Es ¿Cuánto dijo? ¿3.50? No, no, ah, no. Sí, sí. Esto está bien padre porque es como con los elefantes. Elefante. Este Elefante. Yeah. El. El. El. El. El. El. Sí, esta está padre, esa me gusta. Este está bien padre. Sí. Y esta. Esta también tiene elefantes. ¿Cuál de las este? dos? son las rositas. No digo que dos la... por 500. Okay. Ah esta muy común, sí sí exacto No Maybe this, one. Yes. this one And this one, but we want, uh, discount 7 so 600 ¿Cuánto, uh, cuánto 350 600, costaban Pues le digo que ya los 500 los esto. 500 sí. y ya porque compramos 500? esto 600 ah, so, so, okay ok Ok ok ok I'm okay. happy to happy. I'm happy yeah. <laughs> you see, that's very ah, nice. So yes, yes. Yes, Thank you. yes. Yes, yes. Yes, no, ya no he ido no, antes, no, no, ya no, no, no, no, no, thank you, thank you, thank you. You. Good good no, no, no, no, no, no, Goodbye. no, no, no. No, no, nos quiere vender más, nos quiere vender toda la tienda. Es bueno. Thank good you. you. you. verán. está comprando un saco. Le tomaron las medidas y se lo hicieron en a minutos. Eso es ropa de caballero.